Ofertas ofertas de regalos. un kilo de regalos son cinco euros. Merci. Sí. ¿Cuántos son diez piruletas? Dos euros. Merci. Quiero establecer de chocolate, un kilo de, de Madrid, una tarta de tres pisos y veinte piruletas. Vale, vale, serán 100. minutos. ¡Merci! Vamos a minchar unas horas al banque. ¿Qué haces aquí? ¿Pero tenés cuenta buena de minchar esos dos y esos lamins? ¡Sabrina! Voy a visitar a la tuya, Mai. ¡Hola! Mirad qué fan, atrás le faltan de, de lamins. Y después, que les va mal la pancha? Diego Manuel, marchate a tu casa. ya, ya le a salir lo que hay caso. ¡Sí, mamá! Sabina, túnate a casa de las cuatro suelas. ¡Sí, mamá! Te decimos que no deis horas a la mis a la que están dos estando solos que no tienen conocimiento. Pues es que ya no me he acordado. Como tornen a aprender la mis ¡Te foteremos un sobo! Como tornéis a comprar mes me la mes en la botiga, seréis si castigados va hasta es 18 años. Y en tenéis 8. Maitín, os levaré al dentista junto con Sabrina, que la suya mal no la puede traer.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 A Diego le he metido los dientes para Fulinaos. que no calga lavárselos! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Pasa, Sabrina! ¡Sabrina ya no tiene más remedio! ¡Le he tenido que sacar estos espaisas! Ahora tendrá que me solo con un ja, <risa> ja! Tendré que pasar a base de sopetos y pudejo. ¡Hala! ¡Viene, Manuel! ¡Que a tú me parece que te meteré una dentadura de caballo! ¡Ja ja, ¡Ja, ja, no no! Sí, Nilo, sí. Y si no haberte lo pensado bien antes, ¿cuál te faltabas de la misa? ¡Pásate adentro! ¡No! ¡Uf! Yo era sueño. ¡Qué espanto! Pero a ti no toca. y es tan dentista. ¡Qué miedo! ¡Que pase, Manuel! ¡Voy! No es cosa hacerle una miqueta de limpieza, pero que pare cuenta con eslames. No me apeto mi camal, y además no da una banderilla. Pues ahora me toca a yo. ¡No, a yo! es que tengo banderilla hasta tú. ¡Oferta, me vais Ni nunca recen por razas de la mis! Sí de pistón, tiempo pues al dentista a que te fallan pastes. Y solo falta que me de la que tío el otro día estás en las clases de, la de aquella con la que hoy son. Uy, calla, calla.